Bueno amigos, ahora estamos en el segundo bloque, ahora vamos a cambiar de pesca, vamos a ir por pejerreyes de costa. Bueno, fuimos hasta el campo Subillaga, esto fue este material fresquito de este domingo pasado y esto es lo que pasaba. Bueno, acá estamos amigos, la una La Tira, vino un ratito a la tarde solo. A ver si puedo hacer un poquito de, de filmación, de mostrar algo. Día feo si los hay, eso. Muy, pero muy feo, la verdad que está horrible. Mucho viento del oeste, ahora se puso del oeste. Acá me puse una punta al reparito, porque bueno, tengo que poner el trípode para firmar con la cámara. Solo. No me quiso acompañar nadie hoy mucho viento dice que había no a la tarde seguramente va a venir algún compañero bueno pero qué seca que está la laguna ¿eh? en esta parte que estoy acá ahora estacionado con mi camioneta que estaba lleno de agua el año pasado se secó pero muchísimo igual esta laguna tiene, tenía 400 hectáreas tiene mucha agua todavía mucha mucha mucha pero bueno acá en la costa ahora le voy a mostrar para allá y van a ver lo que ha bajado ha bajado como como 60 metros ¿eh? Ahí me voy a dar vuelta y les voy a mostrar. Muy, pero muy bajita. En esta parte de la costa aquí, eh. Estoy del lado, de, me olvidé de decirlo. Laguna de Tigra, Campos Subillaga estoy, ¿eh? que es una de las partes más hondas de la laguna pero no, no, hay mucha laguna todavía, mucha agua si tenía 400 hectáreas, ahora quedó en 300 ahora o más, no sé bueno acá hay gente pescando lo mío, Ahí viene uno caminando está flote no le veo que sacó nada recién bueno voy a armar mis cañas y voy a probar bueno amigos, voy a usar dos cañas, voy a usar una caña bien de fondo Estoy usando una caña G de Patria Rod, que es una caña para más o menos un plomo de 130 gramos para buscar el pejerrey bien adentro. Con un buen anzuelo grande que ya la tengo tirada ahí, ahora después cuando la saque le voy a mostrar. Y también voy a usar una caña intermedia, como esta que es una, es una Neptuno, con tres anzuelos con una bollita elevadora. ¿eh? Ahí se ve bien. Tres anzuelitos, mediano más o menos para buscar para buscar este, la pesca la pesca acá cerca así que voy a probar. Una la tiré lo más lejos posible para, para buscar al medio de la laguna. Recién pasó un chico y me dice que allá, en aquella parte que se allá, sacaron, eh, es el costado donde estoy yo. Sacaron recién uno de un kilo, un pescador de un kilo, bueno, Así que por eso me entusiasmé y busqué la pesca bien adentro. A flote cerca me dijeron que no había nada. Bueno. Eh, tengo plateada de José Rodríguez que ahora le voy a mostrar, como siempre, un 2051 y también tengo este, tientuditos coloreados también de José Rodríguez y tengo anchoa que también la anchoa produce bastante olor eh, del de repunte pesca de Millo. Bueno, tres carnadas tengo para para probar. Primer tiro recién que voy a hacer. Mire qué buena plateada de José Rodríguez, tremenda plateada. Yo lo que hago siempre encarno de la parte de la cola primero la llevo tipo lombriz la enderezo que la breterita quede ahí y por las dudas le pego para que no se salga porque voy a tratar de hacer un lance bastante lejos sabiendo que la laguna está bastante baja, vacía yo no sé si tengo profundidad acá cerquita, así que voy a hacer un... Le pego. Ya no sé si me están llamando. Le pego una vueltita de hilo, ¿eh? El mismo hilo que usamos en el mar para atar la carnada. Ahí está, ¿eh? Entonces me queda la plateadita preparada y atada por las dudas para que no me salga, no se salga del tiro. Acá le voy a poner una plateadita y ahora en el otro anzuelo voy a poner un filet de D y en todo coloreado naranja. Sí. Estos son de vela, al ah, ladito. Este de vela. Ah. Bueno, ¿ha pescado algo? Sí. Pescado más lindo, sí. Bueno, pescado más lindo. Buenísimo. Pesca. Ver, bueno, ahora está está Buen cordero. Cordero, chorizo. Espectacular. Muy bueno, sí. Espectacular. <risas> ¿Y vos me, lo pago, me los pago de vela. Y bueno, algunos de de vela. Hemos pescado bastante, hemos sacado, no sé, como 20 y pico Muy bien. Algunos lindos, otros más chiquitos, pero. Buena pesca. Buena, buena pesca. El día nos está acompañando. Ah, chiva, tiene un pescado Buenísimo. Thank you. Las tres, las tres maneras, cerquita, media distancia y lejos para ver el pescado que, que hay aquí esta laguna. Pica más cerca que lejos. Vamos a seguir intentando. ¿Eh? se ve bien guaper igual se me ganó la libertad porque está a gatita acabada como muy bien Y nos pusimos al reparito de la camioneta, le digo a mis compañeros no me quisieron acompañar por el viento que había, Fui solito, después allá estuvimos con Martín estuvo César Larsen también que, que nos ayudó a filmar un ratito y en el cual pudimos tener una linda pesca. Eh, buscamos la parte del reparo, pero de la parte, usted sabe, de viento en contra, hubo mejor pesca todavía. Pero bueno, recién arranca esta temporada de PGRS, esta laguna la vamos a visitar más de una vez, así que le vamos a seguir informando. De todos modos, Laguna de la Tigre arrancó con mucha, mucha pesca del lado del campo subillano. Vamos a una...